193. Gracias a Rodrigo y a la gente de este espacio, hoy vamos a presentar la Parentología del Amor, un trabajo que viene arduo desde el 2004. Amor en transparentología, la transparencia del amor, amor transparente. Lo que nos moviliza, lo que nos atraviesa, lo que nos une, lo que nos hace sentir, reflexionar, hacer. Lo que mueve la tierra, las aguas, el viento, lo que como unidad en su corazón. El amor es la máxima expresión de la transparencia espiritual. Culminación perpetua, infinita, hacia la eternización en vida. Pulso natural de la única fuente de la verdad, la paz, el gozo. Voluntad natural de los dioses encarnados mutanamente. Espíritu sumergido desde las profundidades, libre en las alturas de los cielos. Amor que trasciende sentido, tiempo, formas, materia. Amor desde el más allá, aquí y ahora, presente contigo. Amor como máxima vibración del alma humana. Amor a través de todos los lugares. Amor sin tiempo, eternamente está pasando. Inconfundible es el sentirlo, único al nombrarlo, natural al probarlo genuino al emocionarnos, puro al estacionarlo, trascendente al vivenciarlo, eterno al transparentarnos. Las primeras ascripciones a la experimentación del amor son completamente inciertas, los dejan inmóviles, absorben. Pasionales inconscientes, tránsito de superación total, fruto de la dicha y petición, goce supremo que los dioses deleitan, enviándonos sé a sentirlo como nunca antes. Experiencia sobrenatural, indestructible, suceso real, verdadero, sin precedentes. Seguro de sí mismo, crece indefinida e inalterablemente, prospera que uno esté latente por contagiarlo. No tiene edad, ni peso, ni altura, su medida es un desconcierto para los calculadores. Aunque ellos también lo sientan, pueden rotular, escapando de la razón intuitivamente. El amor es tierra, sol, agua, semilla, raíz, árbol, flor, fruto, y sin condiciones se reproduce. en todas las interacciones de las mentes, en todos los campos cardio, neuroelectromagnéticos, que nos envuelve a uno, desde cada uno se empate, a devolver a toda expresión de vida. Inaporable es su fuerza transformadora, imparable es un movimiento abrazador, indeterminable es un inexplicable la sensación de vivirlo. Dominación y gobierno, y poder, no existe modo de controlarlo ni dominarlo. No es una fuerza externa, sino el alimento que apasiona toda acción, transparencia espiritual. del hacer, demostrado en acciones simples, requisito para contribuir por el bienestar. El amor es amar, no puede ser otra cosa, existe incondicionalmente, siempre está, en todo momento y en todo lugar. No se lo puede poseer, más si vivenciar, no se lo puede explicar, más si emocionar, los poetas, los sabios, los dioses. Y por sobre todas las cosas el amor es practicable por todos. Los médicos, los maestros, los bomberos, el panadero, la verdulera, el carnicero, los niños, los jóvenes, abuelos, tíos, madres, padres, la hermandad planetaria, potencialmente todas y todos en común unión mundial experimentamos el amor. absoluto Ejercerlo nos hace íntegros, nos sana, nos desjuvenece, nos energiza. En su realización total, nos eterniza. Las palabras fruto del amor siembran de esperanza, paz y nos permiten alcanzar la iluminación. El amor es el mayor servicio de utilidad humana y de toda expresión viva. El amor por el amor vive en una sola alma, de entre todos los cuerpos. El amor no une a dos personas, el amor hace que se encuentren en una misma alma gemela. El amor no hace diferencias, la discriminación es falta de amor. El amor descrita los sentimientos de felicidad, alegrías, placeres, voces. El verdadero autoconocimiento es a través de sentir amor para alcanzar la verdadera autotransformación. El amor hace posible lo imposible, realidad a los sueños, tangible lo intangible. Transforma lo deformado, conforma lo disconforme. El amor conecta con la fuente de energías ancestrales, sagradas, y así, y solo así, es mucho mejor si nos dejamos guiar por la luz del amor el silencio, la contemplación, la meditación hacen que el amor clarifique sus intenciones el ejercicio cotidiano del agradecimiento fomenta la práctica del amor de formas fantásticas, mágicas, místicas el amor crea continuamente la realidad el espera, el amor no desespera el amor transparente no sabe de la muerte. Te amamos transparentemente, la eternidad se vuelve en nuestro favor. La música, la poesía, la pintura, el teatro son los elementos, los medios, las herramientas principales. Lo indeterminado, lo indefinible, lo indestructible es lo que produce el amor. El amor es hablar pensando, sentir, amando. El amor nos conecta con la eternidad. La eternidad mora en el amor. El amor pinta la música, poetizando la vida. Nosotros estamos locos, pero locos de amor. Abrazo, liberémonos, nuestro amor, sintamos amor. Ustedes. Muchas gracias.